<coughs> Hola, muy buena gente, como están? Hemos sacado un nuevo video para este canal Y bueno, con, eh, estamos con otra video reacción más Para este canal, la número 20, no sé cuánto hoy Que bueno, ya sí reaccionando hasta donde pueda, no sé Y bueno, estamos reaccionando a, a este vídeo del canal Barra School Que hoy la miniatura es bastante bizarro y bueno, ya verán de qué y por el título de la miniatura sea la que el, la que ponga, ¿no? y bueno, serán de los tres cerditos y el logo si y algo del papa y no sé con qué la voy a ver hoy, así que... ok, empecemos, dejaré como siempre el original abajo, por si queréis echar un vistazo, obviamente, para no ver esta cara hermosa en el video, no sé, y bueno, yo ya empiezo de una, para pues no ser más largo, así que bueno, empecemos, a ver si me... Me reí un poco o no. Okay. <risa> ese a ver. Va. Pasó una motora así. Bueno, ese movimiento no sé qué chiste o.. No me causa tanta gracia, es un movimiento rápido. y soy muy Soy el papá y soy muy feliz tocándome mi tres no. Yo voy a violarte completamente. No, no. Voy a comerme <ríe> mi caca. <o ríe> el nazismo. Yo sin tres Yo voy a reconstruir. Yo sin tres Destruir las torres gemelas Ahora oh, puedo destruir the... las. <laughs> me comete a tus padres en la cama de madre, mi tía. Voy a matar oh. el nave. Vomoda, les pide un ladrillazo. El nave. Vomoda, les pide un ladrillazo. Um, El lobo es un trapezsky. <risa> <risa> no tiene tiempo de hallar, se ya Solo sabe comer, se al lobo. <risa> Trabajar es <risa> una libertad, No me puedo ir, de putas. <risa> <risa> No. <risa> <risa> en las olas le pegaré, ¡Vuelve vete, ah, yo le haré. Una patada le daré en su culo, se lo meteré. A la rueda, rueda de petas y canela. <risa> <risa> que el lento, <risa> Trompa de falopio. <risa> Déjame entrar. baja! <risa> ¡Bueno! ¡Yo <risa> soplaré! Oh, ¡Y soplaré! ¡Y soplaré! ¡Y soplaré! ¡Y ahora te montaré! <risa> <risa> ¡Ah! <está bien>. ¡Ah! <risa> Soy testigo de Jehová ¡Solo <risa> <risa> adotamos a ¡Rayos! Mm -hmm. <risa> ¡Soplaré y soplaré y vuestra casa de llenaré! <risa> ah, una contracción de músculos... Pero... <risa> ¡Ahora mataremos a Jesucristo! <risa> ¡Arre <Daré, risa> <y enganche>, pecadores! <risa> <risa> <risa> es el ayuda! ¡Me ayuda! ¡Me ayuda! Ya, y bueno gente, este ha sido el video de hoy, si te gustó dale un me gusta, compartir suscríbete suscribirte, y bueno, no sé qué hago con mi vida, así que bueno, nos vemos en la próxima,